La empresa que me contrata no puede, no puede verme como algo adquirido. En el quiet quitting, que no es desgano, no es conformismo, no es generacional. Es tú y yo llegamos a un acuerdo, pero tú no cumples con tu acuerdo, con lo cual yo entonces pongo mis límites. Dar la milla extra no tiene nada de malo, no solamente en lo laboral, en la vida. El problema de dar la milla extra es cuando es extra... Extra, extra. Y estás llegando a burnout porque tú no estás atendiendo tus otros roles. Lo que pasa es que el quiet quitting, y por eso se le ha asociado a una generación, y tenemos que desmontarla del concepto generación, no es una rabieta. ¿Ready? Dale. Tú talita. Bueno. Señores, bienvenidos una vez más a la nómina el espacio donde seres humanos y otras especies del metaverso y del mundo del Internet buscan una perspectiva realista del día a día del trabajo, la trabajoteca, como lo hemos bautizado con mucho cariño y siempre traemos acá eh, perspectivas distintas de lo que son las experiencias y par de consejitos para poder eh, sobrevivir a, a este ambiente que ocupa la mayoría de, del tiempo de nuestros días y la mayoría de los días de nuestra semana, ¿verdad? Cinco días a la semana ahí trabajando, pues es normal que todo lo que son nuestras experiencias de vida como seres humanos, pues entonces ahí vivamos ese, ese ejercicio, de ensayo y error en las relaciones con las personas eh, y todo lo que es aplicar nuestras habilidades, nuestros skills para poder llevar un día a día del trabajo óptimo y de bienestar, porque yo creo que la, la gente lo que quiere es estar feliz, ¿sabes? Entonces, eh, como estamos tratando de buscar esa perspectiva de estar feliz en el trabajo o ver qué es lo que pasa cuando no estamos tan felices, pues entonces, acá en la nómina nos damos el privilegio de tener invitados de altísima calidad. Y yo presumo de ello así porque sí, porque me da la gana y, y porque me enorgullece tener eh, este tipo de, de invitados en el programa. Y en el día de hoy he tenido una referencia bastante buena, con una personita que, que me dijeron, mira, ¿tú quieres tratar este tema? Te voy a mandar a una gente que, que yo sé que te va a dar mucha información y a todos los escuchas de la nómina, pues, eh, les va a llevar contenido de, de mucho interés, sobre todo porque este tema que vamos a tratar en el día de hoy, creo que es parte de esa caja chica de Pandora, como le llamo yo, eh, que desconocemos, pero entonces está trending en las redes, no entendemos bien, queremos indagar. Y entonces con nosotros está nada más y nada menos que Mariel Zimmerman. Mucho gusto Mariel. Hola. Hola Luis. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Eh, soy Mariel Zimmerman, como dice, psicóloga clínica y de la salud y la parte salud es eh, lo que trae esa colación de cómo la parte clínica influye en la salud y por eso vamos a hablar del de, eh, tema que traemos hoy de de la parte laboral y la afectación directa en la salud física y e emocional. Súper, súper. Entonces vamos a ver, Mariel. Yo quiero que destapemos esa caja chica de Pandora juntos. A ver qué trae. Y hoy yo quise venir a traer este fenómeno, yo le llamo digital, llamado el quiet quitting o la renuncia silenciosa. ¿Por qué yo hago ese disclaimer, esa acotación de digital? Porque recuerdo que hace quizá algunos seis meses, por ahí, eh, me enviaron un TikTok. De hecho, eh, no he tenido la suerte de encontrarlo otra vez. No, no me acuerdo bien ahora mismo quién me lo envió. Pero realmente fue muy interesante verlo. Primero, por el contenido que tenía, que era bastante puntual, pero a la vez despertaba más dudas que lo claro que hablaba de este tema. Y es por eh, eh, lo evidente de lo novedoso que, que es este fenómeno. Y sobre todo por lo viral que estaba el video. O sea, muchas personas habían comentado, mucha gente dando like, etc. Y yo dije de repente, wow, este tema es tan misterioso para mí, quizás para muchos, incluyendo los que, los que están acá en la nómina. Pero al mismo tiempo, está generando impacto de hacer que las personas hablen de este tema, lo cual puede generar mucho choque, porque quizás estamos hablando de cosas que no conocemos bien. Entonces... Para empezar, yo quería saber y escuchar tu perspectiva de qué es esto, con qué se come esto, como dicen los dominicanos, del quiet quitting, y sobre todo porque puede mezclarse maco con cacata, como dice por ahí también, en buen dominicano, de confundirse con otro tipo de fenómenos vinculados al tema de la salud mental, vinculados al tema del trabajo y cómo nos sentimos, y entonces saber cómo, cómo diferenciar esto. Mire, y qué bueno que lo mencionas porque yo no he caído en ese mundo del TikTok. No. Sí he caído en el mundo de TikTok. No, porque estoy en el del tarot y, y no logro okay. salir de ahí. Pero sí he visto eh, el de una, y no quiero para nada decir generación, quiero decir era, estamos en el 2023 uh -huh. y de un tiempo para acá, todos, independientemente del año en el que hemos nacido, nos estamos moviendo con algo. Entonces, hay ahora como que una movilización en el... Yo no voy a aguantar nada. La, mm. la poca tolerancia laboral. Entonces, yo como que estoy en ese mundo todavía. Ok. De salir de mi trabajo porque mi jefe me pidió hacer un informe extra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú me envías el tema que tú quieres que tratemos, tengo que reconocer que no lo conocía. Cuando me pongo a leerlo, digo, wow. Pero mira qué interesante porque me sentí muy identificada por mi generación. Okay. No voy a decir el año. <risa> aquí la gente como que tiene mucho miedo de, de hablar de edad de, y de promociones. Yo no sé por qué. Ahora mira bueno, qué pasa. Aquí todos somos jóvenes. Yo fui criada por una generación de padres que no tenían tanto acceso a licenciaturas, maestrías, uh -huh. doctorados, con lo cual tenían que enfocarse en trabajo, trabajo, trabajo. Correcto. No, no existía la palabra límites, no habían límites laborales. Tú trabajas hasta que el jefe diga y punto. Claro, o hasta que el cuerpo diga. Y, y ya, porque hay un salario. Uh -huh. Pero entonces, sí, ciertamente hay otra generación donde yo no aguanto nada. Uh -huh. Yo estoy en el medio. Yo fui criada para trabajar mucho, pero como tuve acceso a información y a formación, reconocer uh -huh. mi valor. Punto importante. Exacto. Entonces, es, ese punto importante es lo peligroso del término del quiet quitting, que es lo que tenemos que diferenciar. Okay. El quiet quitting no es, yo no voy a trabajar porque yo digo, yo no voy a trabajar porque yo valgo. Yo no voy a trabajar porque hay una vida. Yo reconozco mi valor, uh -huh. reconozco mi capacidad, pero la empresa también. Ok. La empresa que me contrata no puede no puede verme como algo adquirido. Eso es un negocio. Claro, de tu casa, oferta y demanda, yo te pago, tú trabajas. Exacto. Tú contratas mis servicios, pero yo también contrato lo que tú estás dispuesto a pagar por mis servicios. Y se supone en un mundo ideal donde ambos tenemos que llegar a una negociación. Uh -huh. Y por eso digo mundo ideal. Claro, claro, totalmente.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 yo entonces pongo mis límites, porque ya hay una regla acordada. Mm. Y yo voy a mencionar mucho la palabra límites, pero antes de hacerlo, tengo que diferenciar límite y regla. Regla es lo acordado, en voz alta, entre ambas partes, abogado. Claro, no sí, sí, sí, claro que sí. Ahora, ¿qué es un límite? ¿Hasta dónde yo llego cuando tú violentas esa regla? Correcto. Ese límite lo tengo yo. Yo puedo dejar, si tú lo rompes, dejar pasar para esta dónde? Ok. Entonces, con el quiet quitting, eh, me voy a adelantar al guión, Ajá. pero es que hay, que, hay que como que primero eh, dejar como que varias terminologías. Uh -huh. Quiet quitting, eh, conformismo. Claro. Sobre todo también, eh, y, y creo que en esta parte es súper interesante, cuando hablaba hace un ratito del tema de confundirlo con ciertas figuras, yo he escuchado terminologías que pueden como colindar con este tema del quiet quitting, como por ejemplo el tema del burnout. Y e indagando un poquito, yo po pudiera decir inicialmente, como que ah, pu pudieran parecerse, pudieran ir cerca, pero luego de indagar decir no, to totalmente divorciado. Inclusive creo que puede estar una en el extremo de la otra. Igual también me, me surge la duda, de lo interesante que, que es cómo este fenómeno evoluciona y según lo que he escuchado y leído en algunos artículos, este tema del quiet quitting es como una sucesión de lo que es el big quit o, o el great resignation, que es un fenómeno básicamente que se da luego de la pandemia y siempre tenemos que volver a retomar el mismo tema de la pandemia, pero es necesario porque da explicación de cómo cuando llega entonces en el 2020 la pandemia ciertamente ahí cambios en el tema laboral, de que las empresas no pueden producir, que hay que suspender estos contratos, etcétera, gente no cobrando. Pero luego, que es lo que más me llama la atención, pasa entonces la data a explicar en el 2021 cómo luego, cuando debía ser la, la recuperación económica de los empleos y la gente más o menos normalizar esta parte, empieza a darse toda esta renuncia masiva de personas, de decir, oye, me, no, me quité de aquí, no, déjame emprender mi propio negocio o no me valoran acá, me fui. Y entonces luego ver cómo el quiet quitting es, no me voy, pero entonces yo voy a estar hasta hasta esta línea, que es como tú explicas, como tú me pagas hasta esto, pues entonces yo voy a llegar hasta esto. Lo voy a hacer bien, ¿verdad? No, no hay quizá motivo para hacerlo mal, pero no voy a dar ese extra. Y es lo que más me llama la atención, esa palabra que repiten tanto, el extra. Las ganas de dar el extra y cómo esto se está perdiendo. Entonces, esa diferencia me, me llama mucho la, la atención entre todos estos fenómenos. Mira, tú mencionas el, y tenemos que volver a hablar de la pandemia de nuevo. Ojalá que no dejemos de hablar de la pandemia. La pandemia vino a encerrar al ser humano con la realidad que tenía en pausa. Todo lo que yo estaba evitando, cuando yo me vi trancada en cuatro paredes, uh -huh. yo tuve obligado que verlo. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Que en la pandemia fuimos a un trabajo remoto. Uh -huh. y tuvimos que descubrir personas que vivían en nuestras casas. <risa> tu papá, tu y, y, mamá, sí, tu Sí, hay muchos memes de eso, de que hola, soy tu familia, vivo contigo. ¿Te acuerdas de mí? <risa> y tuvimos que resolver muchos conflictos no resueltos. Uh -huh. Algunas personas, cada quien resolvió su conflicto como pudo y hacia la dirección que pudo. Uh -huh. Pero algunas personas descubrieron que aparte del rol laboral, hay varios roles Tú no eres una persona, tú no eres tu profesión, tú no eres tu trabajo, tú eres un conjunto de roles que, que equilibran la balanza. Tú que eres abogado, Esto es un ejemplo que yo le pongo mucho a los pacientes, el símbolo de la justicia es una balanza de dos platitos, uh -huh. como que nada más hay dos platitos y tienen que tener equilibrio. No, Correct. no, no. no. La vida tuya son tantos platitos como roles tú tienes en la vida. Claro. No tienen claro. que tener la misma cantidad, lo que tienen es que no ese. Uh -huh. Y eso la pandemia te lo vino a demostrar. Entonces, ¿qué pasó? Que uno empezó a darse cuenta del valor que tenían la familia, la vida social, la laboral, la profesional, porque no es lo mismo. Había que actualizarse. Claro. Eh, el yo. Y yo, y yo, Porque en la pandemia te trancó con tu yo. Uh -huh. Muchas horas con ese yo, que no lo aguanto, que no lo entiendo. Uh -huh. Al principio fue desastroso, pero cuando uno le cogió como que el piso, cuando se termina la pandemia o el encierro, fue como que, wow, pero no era tan malo. Uh -huh. Y ahí uno comenzó a valorar cosas y dijo, ok, antes ese trabajo que yo tenía de 10, 12 horas, uh -huh que no importa si son 8 diez o 12 gano lo mismo, me estaba costando a mí, mi familia, mi vida social, mis pasatiempos. Uh -huh. Y de repente, yo conecto con esas áreas, vuelvo a lo mismo, donde se quedan los otros roles. Claro. Las personas comienzan a poner límites laborales. No es a demandar más, es a, a exigir lo justo. Correcto. ¿Cómo lo diferenciamos del burnout? El burnout ha existido por muchos, muchos años y, e inició en, en el área de la salud, los, la medicina específicamente. Luego se fue extrapolando a otras áreas. Y en la medida que se fueron haciendo investigaciones, ya se formalizó el síndrome del burnout, porque el síndrome es un conjunto de síntomas, tanto físicos como emocionales, que tienen una repercusión directa en la salud del individuo. Uh -huh. Es un estado de estrés persistente que afecta. Entonces, en el burnout, es una persona que no pone límites. Esa es la diferencia. En el quiet quitting, yo estoy marcando un límite. Uh -huh. Hasta aquí llego. En el burnout no hay límite. Claro, eso es dale para allá. Dale para allá hasta que te plote. Correcto. En el quiet quitting, yo no me involucro más allá de, de lo que ya yo sé que me tengo que involucrar. Entonces, aunque al principio hay un poquito de culpa, porque no estamos programados para eso, eventualmente yo obtengo satisfacción de otras áreas. Claro. En el burnout, no. Como no pongo límites, yo me quemo en todas las áreas. Claro. A aparte de abandonarla, la quemo. En literal. todas. En todas. Burnout, tú te quemaste. Uh -huh. Personal, laboral, profesional, de pareja, de familia. Claro. Termina siendo mal, mal hijo. Mal hermano, mal novio, lo que todo, sea, mal todo. esposo. Es, uh -huh. que, es que si tú, tú estás un pan no sirve para nada. Uh -huh. Una persona en burnout se quemó. Hay depresión clínica. Hay ansiedad clínica. Hay enfermedades físicas, cardiovasculares, digestivas, de la piel. Menciona un órgano, ganaste. Uh -huh. En el quiet quitting no. Un quiet quitting no lleva a un burnout. Pero un burnout puede llevar a que una persona que sanó decida poner un quiet quitting. Claro. Porque, ¿qué pasa en este término que tú quieres tratar hoy? Me gusta mi trabajo. En el burnout no hay placer. Ok. Necesito mi trabajo. El burnout no lo ve. He intentado más o menos remediar la situación. El burnout no tiene forma porque la crisis secuestra cognitivamente a la persona porque hay una depresión y una ansiedad. Claro. Entonces, en el quiet quitting, yo... En esos límites que he puesto, fluye. El burnout colapsa. Wow. Ok, y entonces, a ver, porque esto, esto me va abriendo la cabeza de ideas y de muchas dudas. Según lo que yo he escuchado de este tema, hay dos posturas. Porque ciertamente me puede hacer mucho sentido que lo que me comentas me dé a entender que, wow, quizá el quiet quitting como fenómeno digital, social, que se está propagando por ahí, que la gente está preguntando, luego de escuchar esto, la gente pudiera decir, oye, pero no es tan malo, no es tan malo como suena. Pero entonces, indagando, me topo con dos perspectivas. Una, que ciertamente valoriza esos puntos eh, positivos a través de lo que es eh, el establecimiento de límites sanos, y decir, bueno, yo estoy tratando de optimizar oferta y demanda según lo que me están pagando y lo que me están pidiendo es el límite de la descripción de mi puesto y no más de ahí eh, y entonces lo que estoy haciendo y eso es como una postura y entonces está la otra donde mucha gente cuestiona y dice wow, es que el mercado laboral al ser tan agresivo estar compuesto de distintos elementos distintas personas que tienen las ganas de subir de, de improve su, su perfil, como hacer crecer profesionalmente su marca personal como profesional, te dice, es negativo y está haciendo daño porque no está permitiendo que las personas den la milla extra y justamente en el mercado laboral, o por lo menos eso es lo que se proyecta, aquellos que dan la milla extra son los que se dan el lujo de permitirse crecer y escalar en el mundo laboral y sobre todo también he visto que se utilizan términos eh, daños, como el tema de, de, de la mediocridad o de, vamos a decir, del estancamiento laboral que, que hace que supuestamente el quiet no sea bueno o positivo, porque lo que te fomenta es a esa mediocridad, a no dar más de ahí, a no buscar ese extra para que las cosas salgan bien. Entonces, desde esa perspectiva, cómo uno sabe situarse, está bien esto, está mal, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que el quiet quitting, y por eso se le ha asociado a una generación, y tenemos que desmontarla del concepto generación, no es una rabieta. Mm, muy importante. Esto no es una rabieta. Esto no es, yo estudié en una universidad, yo tengo tal título, tú me tienes que dar a mí. No, permiso. Yo no tengo que darte nada. Tú te vas a ganar lo tuyo. Yo te voy a dar las herramientas para que te las ganes. Y ahí, esa es la parte diferenciadora. Si yo como empleador te doy herramientas, porque tú no las usas. Correcto. Sí, el 8 a 5 es genial. Pero, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿El 8 a 5 te lo va a permitir? Sí, dale. No, ok. Dar la milla extra no tiene nada de malo. No solamente en lo laboral, en la vida. El problema de dar la milla extra es cuando es extra, extra, extra extra, extra, y estás llegando un burnout porque tú no estás atendiendo tus otros roles. Pero, sigo abriendo paréntesis, esto va a ser paréntesis infinito Claro. Yo tengo otros roles, hija, esposa, madre. Pero ahora mismo, para yo construir mi proyecto de vida en el que yo me tengo que enfocar en el laboral. Claro, hace tu, tu base. Ya, eh, pero, pero esto no es algo infinito, esto es finito, tú tienes un tiempo. Mira, yo me acabo de graduar, yo tengo que durar dos años guayando la yuca uh -huh. para poder entrar a una maestría, porque hey, son dos años guaya la yuca, no es que no voy a tener más nunca un tiempo libre no, tiene que ser 8 o 5, no lo vas a lograr, dale porque eso va a tener una recompensa uh -huh. entonces si tú estás claro de lo que, de para dónde vas guaya tu yuca 10 horas de trabajo. No hay nada de malo si tus objetivos son claros y están alineados a lo que la empresa necesita de ti. Exigimos mucho en una empresa, pero ¿qué damos? Correcto. ¿Qué te doy? Yo quiero un salario altísimo, yo quiero muchos beneficios. Ok. ¿A cambio de qué? Eso es rabieta. Pero el co quitting por eso te digo que no quiero usar la palabra generación porque lo estoy viendo en, en después de la pandemia, uh -huh, en uh -huh. muchas edades, es tú necesitas trabajo. Yo necesito la mejor de las formaciones tuyas 12 horas al día, pero yo te voy a pagar la mínima. Claro. O, el otro extremo, un paquete muy bueno que después que tú entras, no va. El quiet quitting es, yo sé lo que yo doy, yo no me estoy conformando, yo no estoy haciendo una rabieta. Porque también hay pasos para uno llegar ahí. Mm, ok. ¿Cómo llegar al quiet quitting? Ok. Si yo he agotado esos pasos y yo he identificado que no es un quiet, que es un quiet quitting o un burnout, porque ya yo tengo claro que no es, entonces yo decido para dónde me voy. OK. ¿Y cuáles son esos pasos como? Bueno, por ejemplo. Yo tengo claro cuál fue el paquete con el que a mí se me trajo. Voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo de psicóloga, porque es el área que mejor conozco. Uh -huh. Imagínate que a mí me van a contratar en un centro de psicología. Me llamo, ven que te tengo una oferta laboral. Vamos. Súper. Mira, tu oferta laboral es eh, de 8 a 5, ese es el, el salario fijo, y tú tienes tres, descrip tres descripciones de puesto. Y yo digo que sí ok, yo entro, pasa el tiempo y yo veo que me piden más pero mis beneficios no cambian uh -huh. ok que yo quiero en la vida yo me quiero quedar aquí, yo quiero subir en el mundo de la psicología, bueno yo decido quedarme sigue pasando el tiempo el otro da hasta donde tú se lo permites, claro. mientras yo más doy, más me piden Claro. yo veo que más me piden, obvio porque estoy dando, estoy en la disponibilidad eventualmente yo comienzo a desgastarme Comunico. Mire, eh, esto fue lo acordado. Esto es lo que estoy dando. Yo quisiera que reevaluáramos mi oferta. No. Está bien. Yo puedo tomar okay. la decisión de seguir. Porque necesito el trabajo. Claro. ¿no? La Estamos aquí. No aparece nada mejor. Vamos, hermano. Vamos a darle. Sigo. Pero ya. <risa> porque el Bernard asoma, ¿eh? Espérate. Claro. Él siempre está ahí como acechando. Siento los síntomas. Vamos a hablarlo de nuevo. Vamos a acomodarnos, vamos a prepararnos, vamos a... No, no, no pasa nada. Ok, yo conscientemente, después de hablarlo de manera asertiva, después de canalizar mis quejas, después de proponer eh, alternativas, nada funciona. Yo decido que no me voy a quemar. Uh. Porque lo que sea que ese trabajo me esté dando, yo lo quiero o lo necesito. Entonces, vale. ¿qué yo hago? Yo me vuelvo a mi posición inicial y comienzo a dar lo que a mí se me ha pedido. Hasta aquí. Pero sin descuidar lo que se me pidió. Mm. Esa es la diferencia en la rabieta. Mm. Si lo que a usted se le pidió y lo que usted acordó, usted lo descuida, entonces es una rabieta. No es un quiet quitting. Okay. En el quiet quitting, yo mis responsabilidades las cuido y las entrego al 100. Y puedo dar una milla extra dentro de lo que a mí se me pidió. Claro. Lo que yo no voy, por ejemplo, a ir a reuniones fuera del área laboral, trabajar okay. a fines de semana, responder correo a las 3 de la mañana, uh -huh. La flota la pago. La flota la pongo en silencio cuando se termina mi jornada. Uh -huh. Incluso si se termina a las 6, pues ponla a las 7, porque tú nunca sabes. Claro. No, yo no, no... Pero yo te voy a dar la extra. Es lo mío, es lo acordado. Uy, ok, ok. No es baja rendimiento. Si baja rendimiento es rabieta. Wow. Tú vas a dar el 100 de lo acordado. Mira que es muy interesante esa parte. Porque yo siento que... Y ahí entonces... Y tenemos el, el lamentable ejercicio de quizá señalar con el dedo negativo todas estas cosas que conectan al mundo, como las redes sociales, el internet, y decir, óyeme, qué difícil es vivir con tanta información que en la manera en cómo se estructura, la manera en cómo se populariza y sobre todo en la manera en cómo te convence tanto, que puede estar totalmente errada, porque te puedo decir y garantizar... Que mucha gente piensa que el quiet quitting es una rabieta. Porque hay un término en el medio. Y no me acuerdo cuál es. Porque estaba en inglés. <risa> pero era eh, suficiencia. Uh -huh, uh -huh. Entre el burnout y el quiet quitting hay la una... Suficiencia. Un, la suficiencia Ajá. y es. Lo justo desde mí. Eso rayan en la rabieta. Lo que tú me estás pagando, yo entiendo que lo justo es tal cosa. Y yo de aquí no me muevo. Mm, rabieta. ¡Wow! Eh, yo merezco más de ahí. Rabieta. Tú mereces todo. Pero eso es un negocio entre dos. Empleado claro. y empleador. Si no ha habido una comunicación asertiva, si no ha habido varias veces, uh -huh. si no ha habido... Eh, herramientas, si no ha habido un plan de acción y tú sencillamente paraste de trabajar, rabieta. ¡Wow! Y la rabieta llega, lleva al burnout. ¿Por qué? Porque tú paras, pero la empresa no para. Te sigue demandando. Mm -hmm. Tú sigues con la carga, tú sigues con la culpa, tú sigues con lo pendiente. Tú te sigues cargando porque tú no estás renunciando. Entonces, esa es la importancia de estos tres términos para saber cómo yo voy a canalizar mi carga laboral. Porque, como te dije ahorita, aquí vamos a desglosar muchos términos. Carga laboral y estrés laboral no es lo mismo. Mm, ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, a volvemos a mí. Yo hablo mucho de mí porque es el, el campo que yo conozco. Yo puedo estar agotada un día, una semana, de que tengo mucha carga laboral. Necesito vacaciones, necesito un día libre, necesito una tarde con amigas para liberarme de la carga, o hacer ejercicio, o apagar el celular. Pero inmediatamente yo hago esa actividad elegida por mí, o descanso, ya yo al otro día tengo fuerzas. Liberaste. Ya. Pero, pero la carga me cargó. Es una carga, es un voltaje. Claro. Estrés es una un malestar. El estrés el estrés tiene malestar. El estrés no es agradable. El estrés se sostiene en el tiempo. Mm, Puede tener mm. una repercusión emocional o física. Dolor de hombro, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, una gastritis. Gastritis. Menciona uh -huh. un órgano y ganas. <risa> y persiste en el tiempo. Yo puedo en dos o tres días, son unas vacaciones cortas, Semana Santa que viene por ahí, yo puedo liberarme de una carga laboral. El estrés no se va. Wow. No. Entonces, la carga... Se reduce, el estrés se queda contigo. Y el estrés es lo que lleva al burnout. La carga sin estrés, porque tú estás identificando áreas gratificantes de tu vida que tú quieres prestarle atención para no llegar al estrés, te puede llevar al quiet quitting. Mm -hmm. El estrés no te va a llevar al quiet quitting. El estrés te va a llevar a un burnout y una rabieta. Claro. Que cuando sana, sí, ya ahí ponemos el equilibrio. Que nosotros hacemos mucho son en terapia. Salir del burnout es <risa> un trabajo. Porque requiere de médicos, de psicología y de psiquiatría. Cuando aprendemos a poner límites e identificamos los otros roles, a veces sí hay un quiet quitting. Wow. Ok, mira, qué interesante, o sea... Te digo que cuando me lo mandaste me gustó el tema. <ríe> qué interesante, porque eh, es lo que te digo, la gente puede soler confundirse ve, fácilmente. Y yo a veces digo, entonces, viendo toda esta, esta perspectiva del queering, yo me imagino que a pesar de que se trata de límites, y obviamente basados en ese concepto que me das, de no solamente llegar hasta aquí, sino que este hasta aquí... Es haciéndolo bien, es sosteniéndolo, es protegiéndolo, pero, ¿verdad? Hasta el límite de la negociación. A veces yo digo, quizá esto no exime de que las personas, teniendo Quiet quitting que puede dentro de esta definición sonar muy bonito, no le exime de que sea una situación que pueda impactarnos de manera emocional o en nuestra salud mental. Porque a veces yo me puedo poner en el ejemplo y decir, ¡Wow! Pasó este proceso de comunicación asertiva, de negociación varias veces, no funcionó. Y entonces yo halo el freno de mano y entonces empiezo a poner estos límites que me llevan al quiet quitting. Estoy protegiendo mi trabajo, pero hasta el límite. Pero aún así yo digo, óyeme, va a llegar ese jueves, ese viernes, y yo voy a agendar con mi terapeuta porque yo estoy teniendo esta situación de que no... No estoy dando ese extra, aunque estoy protegiendo mi trabajo, no estoy dando ese extra como debería ser para poder escalar. Y me estoy frustrando porque, a pesar de que el trabajo está bien, se está manteniendo, los resultados están, me están pagando, yo me siento impotente porque es que no me están ascendiendo. Me prometieron una cosa y no me la están cumpliendo. Eh, están pasando muchas situaciones. Entonces, ¿cómo esto puede, eh, de alguna manera, verse en la afectación de, la, de las personas ¿Y cómo, cómo juega ese rol importante en la, en la salud mental entender y trabajar que estos límites no, no se distorsionen o que, como tú bien dices, no lleguen a, a una rabieta? ¿Cómo, ¿Cómo uno lo maneja? ¿Por qué tú quieres un ascenso? Bueno, en mi caso yo pensaría quizás que lo merezco por eh, verdad, metas cumplidas, eh, una longevidad quizá en mi trabajo, una fidelidad con mi empresa, una identificación con lo, la misión, visión, valores... Y ahí entonces yo te digo, lo primero es, ¿cuál es tu proyecto de vida? Estamos hablando de lo laboral. Entonces, a claro. nivel laboral y profesional, ¿dónde te ves? Claro, yo, te ves? yo pudiera decir, o, o escalando a la siguiente posición en la empresa que estoy, en la institución que estoy. Entonces, yo como empresa, que tengo como empresa mis competencias claras y sé las tuyas, puede que yo no te esté ascendiendo porque un ascenso no es bueno siempre. Lo positivo también lleva una crisis. Nosotros pensamos en subir, subir, subir, subir. Somos, ahí citamos como en la era de acumular título, viene. Eso no necesariamente es positivo. Tú estás genuinamente preparado en lo personal, en lo emocional y en lo profesional para un ascenso o tú quieres un ascenso. Algunas empresas no te dan ese ascenso porque sabes que si te la dan tus competencias van a colapsar. Porque tú lo quieres, pero no estás preparado. No estás preparado, claro. Entonces, bien, lo, definiste tu, pro, eh, tu proyecto de vida. Eh, evaluaste que sí que tú estás preparado para ello. Beneficios. Que tú persigues un salario, pero ¿qué otros beneficios tienes? Porque beneficio no es solamente económico. Uh -huh. Tiempo, eh, tiempo de familia. Imagínate que ya evaluamos todo eso. Y todo eso te da a favor tuyo. Porque estamos defendiendo aquí al empleado, no al empleador. Uh -huh. Todo eso te dio a tu favor. ¿Qué hacemos con eso? Eso va a generar culpa. Porque estamos programados para entregar resultados. Pero redireccionamos esa energía a los otros renglones. Que <coughs> yo, a mí, nos ha pasado a todos que nos pasábamos un sábado acostados. Muchacho, párate de esa cama y haz algo productivo. Uh -huh. Tú no has hecho nada hoy. Uno ha encausado el término productividad mucho al trabajo y al estudio. Si tú no estás trabajando o no estás entregando un resultado en el área laboral, tú no eres productivo. Pero eso no es así. La productividad puede ser enfocada en todos los roles que tú tienes en tu vida. Uh -huh. Otra vez, por claro. eso se da el quiet queering, porque identificaste que hay otros roles a los que tú les quieres prestar atención. Entonces, esa culpa de no estoy siendo productivo en el área laboral, esa energía vamos a llevarla a otro rol. Porque sí, si estás entregando tu 100, si estás entregando la milla extra en el trabajo elegido, eres el 100 de esa canasta. Entonces... Ese tiempo que te sobra porque decidiste que vas a salir a las 6 y no a las 10 de la noche, esas cuatro horas, ¿dónde la vas a invertir? Claro. En ti, en tu familia, en tu yo padre, hijo, hermano, amigo. Y esa culpa, te vas a mover con la culpa porque la culpa no se va por el simple hecho de decirle. Vas a agarrar esa culpa y la vas a llevar a otro lado. Cuando tú veas el beneficio de quitar aquí y poner aquí, claro. va a bajar porque vas a seguir teniendo tu trabajo, vas a seguir teniendo beneficios, vas a seguir entregando el 100% en el trabajo y encima otras áreas de tu vida van a estar también bien. Porque en el otro momento, cuando tú estabas sumergido 12, 14 horas en el trabajo, tú tenías el trabajo arriba, pero llegabas a la casa y era una guerra. Claro. Porque uh -huh. los papás programan a uno y entrenan a uno para trabajar. Pero cuando uno entonces empieza a trabajar, que muchacho, tú no sales de ese trabajo. Uh -huh. <risa> la mujer quiere que uno trabaje, pero ay, tú nunca llegas. Ah, o sea, ajá. Todo es malo. Ahora todo es tu trabajo, claro. Bueno, entonces, vamos a repartir. Sí, va a haber una culpa, va a haber un... Eh, pero, pero la culpa se trabaja con... Vamos a coger el concepto de productividad y vamos a sacarlo de un rol y vamos a ponérselo a todos. Tú estás siendo productivo contigo tú estás siendo productivo con el empleado y con el profesional, no es lo mismo. Uh -huh. Hijo. Pero tú eres hijo de tu mamá y de tu papá. tú claro. tienes cuatro hermanos. Pero tienes una novia. Pero tienes... O sea, Repártelo y tú vas a ver que la culpa claro, ya no te va tú tienes unos a amigos que están ahí. No, que no te va del tiempo. ¡Wow! Mira qué interesante. Ok, y por ejemplo, desde la perspectiva eh, vamos a decir contraria. En el tema de, de las empresas de los empleadores. Viendo todo lo controversial que es este tema de la milla extra, la milla extra, ¿cómo podemos, de alguna manera, utilizando la plataforma de, de acá de la nómina, eh, hacer que los empleadores hagan conciencia de, de este fenómeno y buscar que de manera sana y asertiva, más allá de un ascenso o una gratificación directa que quizá es lo que solemos proyectar como, como el objetivo, ¿cómo hacemos que nuestros colaboradores pues entonces estén dispuestos a dar esa milla extra dentro de su límite? Claro está. Lo primero es quitando la palabra trabajo y el término empleado, colaborador. Y yo que trabajo para una empresa me toca hacer esa parte. Las empresas tienen misión, visión y objetivos y tienen unas competencias determinadas. Sí, también en la pandemia eh, eh, la, las empresas se han visto muy afectadas y han tenido que cortar mano de obra, pero entonces aumentar resultados porque hay que uh -huh. reponerse. Claro, hacer más con menos. Pero entonces no siempre eso da. Porque yo tengo un ser humano que a raíz le estoy poniendo, funciones de tres, cuatro personas y lo colapso. Entonces, no solamente pierdo el trabajo que esa persona estaba supuesta a hacer, sino que entonces tengo una licencia. Uh -huh. Por ahorrarte dos pesos, estás gastando ocho. Antes eran cuatro, ya vamos por ocho. Uh -huh. Entonces, lo primero que como un empleador tenemos que hacer es volver a revisar qué buscamos. Para cada posición, qué competencias yo necesito que tenga ese colaborador. Él no me pertenece, él no es mi propiedad, él me colabora en algo que yo necesito uh -huh. y yo a cambio le doy unos beneficios, una remuneración. Una vez yo tenga identificadas mis competencias y mis necesidades, buscar a alguien que se adapte a mis competencias. Pues es yo que te necesito. Claro. Eso hace el proceso de reclutamiento un poquito más complejo. Porque no es contratar por contratar. Por eso te dije ahorita, no date un, un aumento en posición porque sí. No, no, no. Que uh -huh. si tú si te voy a colapsar en el camino, pues no, no lo hago. Lo doy. Me va claro. a salir más caro. Entonces, si ya yo veo que tus competencias y las mías están alineadas, entonces ahí yo veo cuál es el plan de beneficios que yo te voy a dar. ¿A nivel monetario o en otros renglones. Uh -huh. Y tener bien claro que yo espero de ti y que yo estoy dispuesta a darte. Si esa persona va a ver que dentro de lo que tú le ofreces, dar la milla extra, tiene un beneficio a largo plazo, te la va a dar. Claro. Y entender que así como tú, como dueño de empresa o como líder, eres un ser humano, tu colaborador también, no es una máquina. Si lo tratas como, una, como un humano, te va a dar Mientras más recibe un colaborador, más se da por gratitud. Mientras más le acomodas, más te da por gratitud. Mientras más le quitas. Somos, los adultos somos personas que fuimos niños. Claro. El niño no funciona en el castigo. El niño en el castigo hace una rabieta. Claro. Así como, como hablábamos de tener una comunicación asertiva... El empleador va a tener una comunicación asertiva. Si tú tienes una persona que te daba de siete días de la semana, seis, lo mismo, el día que no te dio, detente a pensar por qué no te dio. Algo le pasa a esa persona que no te está dando. Claro. La persona no da, o porque no puedo, o porque no quiere. Y tenemos que identificar como empleadores por qué no me dio. ¿Le estoy pidiendo algo que va más allá de su capacidad y lo estoy frustrando? ¿Le estoy creando un burnout? ¿O le estoy pidiendo más de lo que yo estoy intercambiando? Y me está haciendo un quiet query. Uh -huh. Y, muy importante, no siempre aumentamos beneficios subiendo salarios. Sí, esa parte es muy importante. Yo te puedo subir el salario, duplicar el salario, y tú vas a seguir inconforme porque tú no puedes llegar a tu casa y ver a tu familia. Y otra vez, la pandemia claro. nos enseñó la importancia de la familia. Uh -huh. El 8 a 5, ¿qué tan funcional es para ti? ¿Puede esa persona entregarte resultados? Claro. ¿Por qué tú necesitas verlo ahí sentado que así? Ahí. nada? Ajá. Se enferma, tiene hijos, tiene amigos, tiene padres, tiene pareja. quiere. Esa persona también tiene un proyecto de vida. Y mientras más esa persona construya su proyecto de vida, ¿adivina qué? Va a estar más motivado a dar la milla no extra, no, la más extra, porque ese trabajo lo va a llevar a su proyecto. Claro, de vida. ese trabajo él lo vincula es que a es un su engranaje. proyecto de vida. Claro. Si yo te cierro las puertas a que tú no socialices, construyes relaciones con tu familia, con tu pareja, tú me vas a renunciar. O te vas a quedar ahí por un salario. Claro. Yo te doy y tú me das. Wow. Y yo necesito colaboradores felices. Una persona feliz da un resultado feliz. wow mira. Un colaborador feliz da un resultado feliz. Claro. Mira. ¿Va a proteger su trabajo, sus ingresos? Qué bueno, buenísimo. No, y, y, y yo creo que eh, voy muy de acuerdo en lo que tú dices, porque a veces me, me he topado incluso con ejemplos muy prácticos de personas que conozco que me dicen, mira, este trabajo es de esta manera, yo llegué a este acuerdo, quizá me gustaría algo más, pero de repente me señalan cosas que no necesariamente, como tú bien comentas, no son el salario, que son las que le brindan la motivación a dar la milla extra. Veo muchas personas que por el hecho, por ejemplo, de sentirse identificados con sus líderes, uh -huh. y sobre todo eh, eso que, que comentabas de conectar el proyecto de vida con el trabajo, y decir, oye, mi líder eh, me protege, me siento identificado, me protege, yo siento que... Bajo el mando de esta persona puedo integrarme, dar mi opinión, sentirme parte. Partiendo de, de ese de ese pequeño puntito que a veces minimizamos cada vez más. Sentido de pertenencia. Claro. Y, y yo siento que ese, ese término se ha, se ha tergiversado mucho, pero que en, en su esencia, en su núcleo, tiene valor. Somos. Tú me entiendes, a mí me valoras, uh -huh. yo te valoro a ti. Somos. Claro. Si, si, si yo siento que tú como empresa me ves como algo adquirido, tú me pagas, ¿no? No, me siento utilizado, me siento que no pertenezco. Sentido de pertenencia. Claro. No es un trabajo en equipo. Uh -huh. sobre, ajá. sobre todo, incluso ve, veo dinámicas que son muy, muy interesantes en los trabajos, que a veces también vinculo con esa parte del bienestar laboral y esos beneficios que no necesariamente son económicos. En el hecho de a veces... ¿Qué te digo? Si alguna colaboradora es madre por primera vez o padre, un colaborador y de repente todos se, se ponen a una y le dan un regalo o de alguna manera entiende la dinámica que, es de, que tiene de ser padre o ser madre recientemente y pues entonces le hacemos una estructura que pueda hacer que este colaborador pueda tener vida personal por otro lado y, y que bueno también conectando un tema con otro, tenemos un episodio acá en la nómina sobre el trabajo versus la vida personal, que precisamente toca esos puntos, pues entonces el colaborador va a sentir inclusive, wow, yo pertenezco a una familia, quizá puede llegar a, a, a ese nivel. Siento que estas personas pueden formar eh, parte de esta dinámica en la que integro mi familia y, y dedico tiempo a mi familia, entre otros aspectos. O sea que está súper, súper interesante. Mira, la pandemia no todo fue malo, porque la pandemia abrió la ventana a la virtualidad uh -huh. y al trabajo remoto. El trabajo remoto. Y eso le demostró a las empresas que tú puedes bajar también gastos con gente trabajando en su casa, Correcto. pero aumentar entonces también productividad. Uh -huh. para, para el colaborador eso... Porque no distingue cuando acaba el trabajo. Uh -huh. Ya eso es otro tema. Claro. Pero imagínate uh -huh. con el ejemplo que tú estás poniendo de una mamá que acaba de tener su bebé. A esa mamá le tocan 16 semanas. La ley no se la despinta. Uh -huh. Pero imagínate que yo como empresa te valore. Tú acabas de tener un chichi, Son cinco días de licencia. Eso no da para nada. Uh -huh. Eso se ven uh -huh. los papeles de la clínica. Y yo te digo a ti, mira, entiendo tu situación y valoro el trabajo que haces aquí. Ese es tu trabajo. Mira tu descripción de puesto. Yo necesito que tú me entregues ese resultado. Vete para tu casa y ya te de cuenta que estamos remoto de nuevo. Uh -huh. Quédate con tu muchachito, quédate con tu mujer que acaba de tener un bebé. Pero entrégame. Y ya. Cambiaste. Le cambiaste todo a esa persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sigue trabajando. No te está costando nada en la empresa, pero está con su familia. ¿Cómo se va a sentir ese colaborador? Dios mío, esta, mi, mi empresa me valora. Uh -huh. Y ni siquiera tiene que ser su horario, de 8 a 6, de lunes a viernes. No, no, no. Entrégame objetivos. Eso es entregarle valor a lo que tú me das. Eso disminuye el burnout y el quiet quitting. Claro. Porque una persona que está sometida a un alto estrés se te va a quemar. Porque... También al burnout le agregamos los eventos estresores. Vivir, estresa. Entonces, sí tenemos acontecimientos vitales estresantes que no tienen nada que ver con el trabajo, Correcto. pero que sí suman al burnout. Uh -huh. Pero vamos a decir que es una licencia médica. No vamos a hablar de maternidad ni de paternidad. Tú tienes una situación de salud y tú tienes que estar constantemente pidiendo licencias. Eso estresa al colaborador. Porque Óyeme, ya yo sé que viene ahí un tema. Eh, que van uh -huh. a pensar de mí? Tengo que ir a la cita claro. médica. ¿Qué es lo que te pasa? Vete a tu casa. Claro. Entrégame mis resultados. Entrégamelo, porque yo no estoy diciendo dame día libre ni licencia. No, no, no. no, no. Entrégame mis resultados. Vete en paz. Claro. Lo que hicimos en pandemia. <risa> lo que hicimos en pandemia, que ya no estamos en pandemia, podemos modificarlo un poco. Porque no. acuérdate que el quiet quitting que tú me estás hablando subió luego de la pandemia. Sí, correcto. Por eso es que estamos intentando, vamos a hacer el engranaje. Claro, hacer el porque cambio. Que la gente hizo la prueba de yo puedo trabajar en mi casa porque ahora tengo que hacer este, este 10 horas cuando estoy de hecho sentada porque también la gente aprendió a ser más productivo. Y la gente te está resolviendo en menos horas su jornada laboral y te está durando claro. cuatro horas viendo para el techo. Correcto, correcto. Eso es de parte del empleado. Uh -huh. Wow, mira, y, y es súper interesante porque yo soy de, de las personas que pienso que, que pasa mucho eso, que a veces duramos muchos ratos en una dinámica en el trabajo que quizá es innecesaria e inclusive para las empresas es costo, donde quizá de ocho horas que tú trabajas, las horas efectivas en las que tú resuelves y das esos resultados que tú necesitas quizás, hasta son dos cuando vienen a ver. Correcto. Entonces, es muy importante eh, valorizar este tema de, de cambiar el esquema y ver de qué manera, tanto de, del lado de los trabajadores o los colaboradores como las empresas, pues, podamos, como tú bien comentas, cazar de manera perfecta esta oferta y demanda, sentarme contigo, ni siquiera esperar que tú vengas a donde mí, porque poniéndose ese mismo ejemplo de, de la licencia de paternidad o maternidad, ciertamente genera mucho estrés, y no solamente ahí, yo, y pudiera identificarme hasta un poquito, en general, con las licencias médicas, a veces la gente lo piensa, y creo que no lo habla mucho, del tema del estrés que genera, tú, dentro de ti, pensar, ok, yo eh, tengo que, no sé, tengo que retirarme la vesícula, o tengo que eh, retirarme un órgano, que sé yo qué, la, las amígdalas, por ejemplo, que es muy común. Y yo decir, óyeme, es mi derecho yo pedir esta licencia no, vamos es a necesario vacaciones. ajá no vamos a esperar vacaciones o simplemente procrastinar darle larga a este asunto porque por el simple hecho de pensar número uno es que me necesita en mi trabajo yo no puedo darme el lujo de no sé qué y de descuidarme etcétera y número dos que creo que también me ha impactado mucho a veces es decir oye es verdad a nivel de procesos de recursos humanos si tú entregas tu licencia tu jefe te la firmó y está sellada y validada no hay problema. Pero la parte humana y social te puede quizá mentir o, o decirte como el diablito acá en, en el hombro derecho, mira, es que si tú te estás entregando tanto permiso, aunque sean válidos, aunque sean tu derecho, eventualmente te puede impactar, cuídate ahí. Y entonces el, la voz traicionera te dice, no lo hagas. ¿Sabes en lo que hace mucha gente? Renuncia. Uh -huh. No me renuncia. ¿Pero tú lo aplazas No. Y renuncia físicamente, renuncia, entrega la Claro. Sin, sin mediar palabra mira, toma, no aguanto más. Pero tú eres un humano, tú tienes derecho. No, no lo entienden. Porque es una cirugía electiva. Uh -huh. Porque no toda urgencia es urgencia, hay urgencias selectivas. Uh -huh. No, lo, te, te dejan el trabajo por temor. Pero también hay colaboradores eh, eh, empleadores que es que te ponen esa presión. Yo creo que, yo creo que es eso, el, el, lo que te comentaba de del tema de cambiar el esquema, sobre todo también nosotros los los trabajadores, los colaboradores, a nivel personal, tratar de entender que podemos darnos el permiso de pedir permisos y no no ahogarnos en un vaso de agua, entender que que podemos hacerlo sin que nos afecte y entonces así poder equilibrarnos y, y sobre todo no generar esas contingencias negativas para uno mismo de, de decir, óyeme, que no voy a pedir permiso porque no... Me va a afectar. Pero para eso, el colaborador necesita el permiso de la empresa. Tú tienes... El miedo está en mí, pero me lo infundiste tú. Claro. ¿Por qué yo tengo miedo? Tenemos que crear esas políticas donde yo pueda y mi voz va a volver, no te preocupes, donde yo pueda decirte a ti que me está pasando esto, saber que tú me estás viendo como un humano. Porque si mi empresa no me ve como un humano y me ve como una máquina, yo me creo una máquina. Claro. Y cuando me humanizo, creo que voy a perder mi empresa. Y lamentablemente es la, esa es la realidad de muchas personas esperamos vacaciones para enfermarnos, renunciamos y enfermamos. Y eso también puede llevar a ese quiet quitting. Me opero en vacaciones, pero pierdo mi descanso y cuando entre, no entra la misma persona. Y no tengo vacaciones. Uh -huh. Sí, yo sé, cuesta una persona en licencia. Pero te cuesta en el momento, ¿qué ganas? ¿Qué te va a dar esa persona cuando vuelva a ti? Te va a dar el doble, no la milla extra, no, te va a dar el doble, porque lo valoraste. Claro. Si tú me quitas a mí el peso de yo saber que yo me puedo enfermar y no tiene que ser nada de gravedad, me puede dar una gripe. Claro. Y yo voy a poder ese día quedarme en mi casa. Incluso darme como, porque también mucha gente se enferma y coge eso como excusa, pero ¿qué hay detrás? Si tú me permites a mí decir, mira, hoy oh, yo me quedo remoto porque no me siento bien, pero yo te voy a entregar. Eso me baja a mí los niveles. Claro, claro. Otra vez, es yo te doy, tú me das. Pero no quién da primero. <risa> porque es una muy mala competencia. Es cómo nos ponemos de acuerdo en qué da quién. Y cuando nos ponemos de acuerdo en qué da quién... Tenemos esos límites, esas reglas bien definidas que delimitan a su vez límites y hacen que el empleado o el colaborador, tenemos que empezar a quitar esa palabrita ya, <risa> que el colaborador efectivamente sienta que colabora en su empresa. Claro. Y como yo colaboro en tu empresa, yo soy una parte activa en tu empresa. Y yo también tengo un, una voz. Si le damos voz al colaborador, que también pueda tomar decisiones vamos a tener personas con menos quiet queering menos burnout y una participación más activa wow qué bueno qué, qué impactante está ese mensaje sobre todo rescatando lo que decías ahorita de un colaborador feliz entrega un resultado que pues que haga me dejó volver. <ríe> que, que haga que todos estemos felices wow eh, este tema está interesante Está muy, muy interesante y sobre todo yo agradezco, Mariel, que tú estés acá para haber destapado esta caja chica de Pandora, donde este misterio de, de ver este fenómeno en las redes sociales y quizás no entenderlo de manera adecuada, pues hace necesario que este tipo de espacios se presten a aclarar esas dudas, a, a aclarar esos grises, saber qué es blanco, qué es negro eh, y ver bien qué cosas sí, qué cosas no, qué está mal, dónde debemos de reforzar tanto colaboradores como empleadores y pues entonces eh, llevar esos acuerdos de, ma de manera sana de manera efectiva que pueda darle felicidad a todos. Y yo agregaría eh, colaborador feliz, empleador feliz. Totalmente, es el que va a estar más feliz. Claro, sobre todo. <risa> eh, nada, antes de concluir, pues entonces te consulto algún espacio seguro, donde podamos eh, ir y encontrarte y sobre todo recibir ese, ese apoyo a nivel de salud mental, redes sociales, ¿dónde estamos? Mira, mis redes sociales son arroba h-z-i-m-m-e-r-m-a-n-n, -M -M -E -N, poquito complejo, eh, tengo mi consulta privada, me Super. pueden encontrar en el 849-883-4422, pero ahí en el Instagram está todo. Claro. Y ahí atendemos todo lo relacionado a lo que es salud y psicología. Súper. Bueno, yo te agradezco muchísimo que, a que hayas asistido a, a este espacio acá en la nómina. De verdad, valoro mucho. Cada persona que se sienta acá nos da algo distinto, pero de mucho provecho. A veces nos dan respuestas, a veces nos ayudan a generar más dudas que nos permitan conectar ese trayecto hasta una respuesta más grande. Nos divertimos. A veces lloramos en secreto. Yo sé que muchos se escucha de la nómina. A veces se pueden sentir identificados con algunas situaciones negativas y al mismo tiempo de, de decir, wow, me pasó, también se sienten acompañados porque dicen, no solamente me está pasando a mí. Y sobre todo con este tipo de temas eh, sucede eso, que sabemos identificar Sabemos escuchar y decir, míralo aquí, me pasó, no no sabía cómo poner el nombre, sobre todo por, por esa parte de que cuando le ponemos nombre a las cosas y sabemos lo que implican de ahí para abajo, eh, sabemos cómo manejarlas de, de mejor forma. Correcto. Entonces, yo, yo te agradezco mucho que sepas que este es tu espacio. Gracias. Espero en alguna otra ocasión tenerte nuevamente por acá en la nómina. Y ya tú sabes que tú eres parte de, de no, esta tú, pequeña empresa que va a ir. No tiene mi contacto, poco a poco tú me escribes y te digo: ahí estoy. Perfecto. Bueno, por el momento vamos a, a culminar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas de distribución: YouTube. Spotify, Apple Podcast, sobre todo que ahora en Spotify estamos en formato de video. Desde que empezamos estamos en formato de video por Spotify, pero no todo el mundo lo sabe. Así que denle para allá, califiquen los eh, episodios, interactúen, déjennos en las cajas de comentarios y eh, a través de los mensajes cuáles son los temas que quieren seguir indagando, que traigamos acá a la nómina, que destapemos esta acá, chica de Pandora nueva vez y pues entonces podamos resolver todas estas dudas y tener consejos muy puntuales, pero muy prácticos para sobrevivir al día a día del trabajo. Así que, por el momento, vamos a concluir. Y recuerden, como siempre, revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que terminamos por el momento y hasta la próxima quincena. Adiós.